Y yo nací el día San Martín, y claro, como fue chica, me pusieron Martina. Hubiera sido chico, me hubieran puesto Martín. Porque uno, un hermano que yo no lo conocí, porque era antes que yo, se le murió. Y ella tenía manía que por haberle cambiado el nombre, cosas de, del pueblo y de ignorancia. Porque eso no. Pero ella la. La pobre siempre decía: No, no, el santo del día, el santo del día. Y al ser Martín, pues fui Martina, que ahora está de moda. Antes no, pues fuimos siete hermanos. Y me parece que tuvo dos más. O sea, que tuvo. Ya sabes, que en los pueblos no había tele. <risa> y, y todos tenían muchos hijos. Pero bueno, yo he estado muy contenta de los hermanos que hemos sido, pero hemos sido siete hermanos nos hemos llevado de maravilla. No ha habido ruinas, nunca ha habido, al contrario, querernos mucho. Y en cambio sin padre, porque yo tenía 20 años, cuando murió mi padre? Y <ríe> de todos más abajo. Allí eran todos labradores. Cada una tenía sus tierras y los labraban. Con, tenían mi padre caballerías, vaya, todos los vecinos. Si eran 100 vecinos, pues cada uno tenía sus dos caballerías y labraban y sembraban y luego segaban al verano y al verano sí que a veces venían peones que decían que eran hombres que venían de fuera a cegar y a lo mejor yo me acuerdo que mi padre los cogía ocho días y, y entonces pues venían, cegaban y luego los demás pues lo iban cegando ellos ¿Qué porque entonces no había las máquinas de ahora pues bueno era un pueblo de unos 100 vecinos y eran pues como eran los pueblos estos lo pasábamos muy bien, nos juntábamos, se llamaba allí las mozas. la juventud llamaban las mozas y los mozos, y, y hacían baile. Cuando eran eh, pequeñas no nos dejaban entrar al baile, porque lo hacían en alguna casa, en algún portal de los de la casa. Y, y como chicas, pues allí a ver si nos dejaban. Luego ya, pues, y también lo hacían en la plaza. La plaza que hay, ahí en todos los pueblos estos hay una plaza. Y los juegos de pelota Entonces lo hacían muchas veces allí, cuando hacía buen tiempo. Y, y bueno, pues veíamos allí, con chicas, con chicos, lo pasábamos bien. La rondalla que llaman, dan con la música por todo el pueblo y cantan cantares. Y entonces, en otra casa que había un poco más arriba, había dos chicas jóvenes y nosotras, mi hermana y yo, también nos llevamos solo dos años. Y en uno de los cantares, cantaba uno de los chicos, en esta plaza señores tiran agua y salen rosas y por eso le llamamos la calle de las hermosas. Ese nos lo cantaron a nosotras. Pues muy bien, venían de fuera. Y si eran chicas, por ejemplo, pues mi hermana y yo las invitábamos a comer y se quedaban a dormir. Y los chicos se llevaban a los chicos. Y era una cosa muy bonita que ahora no existe. Pues hacía así. Sí. Y luego era en otro pueblo la fiesta íbamos nosotras. ¿Y la profesión de capirotes? Ah, eso era la Virgen de la Hoz, era una romería que hacían cada año, cada año, y el padre iba vestido y casi todos los, los, los, los padres, casi todas las personas mayores, iban todos de blanco, con unas, como yo no sé cómo decirte, enaguas, no sé si las nombres, como si fueran sayas, pero blanco y con puntillas bordados, y luego la, esto blanco, y luego un cuadro que así blanco, también con un, este blanco. Era muy bonito, era una romería, que ahora tampoco existe. Todo lo eso ya no existe. En Molina, es que en Molina había fábrica de harinas, y entonces bajabas el trigo y te lo hacían harina. Molina de Aragón. La arroya era como una capital para. Entonces allí había dos o tres fábricas de harina. Yo hacía el trigo y te lo hacía en harina. Y ya se lo traían hecho harina y luego en, en casa pues, se, hacía, se amasaba, se hacía el pan. Mi madre lo horneaba y y cada una se amasaba su pan y lo llevaban al horno y, y el horno pues era no sé si lo habréis visto vosotros alguno le metían leña lo hecho y luego metían con unas palas el pan que era riquísimo no como los de ahora vosotros no lo habéis vivido eso ni tú tampoco Claro, eso es de, de, de como yo que tengo 104 años, mi juventud era esa. Ahora no, ahora en el pueblo, ahora en el pueblo es como una capital. Mis sobrinas tienen allí la casa, van allí, pero todo, nada de eso ya existe, ni horno ni nada. Las Salinas era donde se hacía sal. Iba la gente a comprar la sal allí. Entonces era sal, no de tapina, sino como granulada. Y iban a comprar la, a las salinas, hasta casi todos los pueblos iban a comprar allí la sal. Digo, ya, ahora ya no existen, ¿eh? Ahora ya no existen porque esto ya no... Pero entonces iban a… Y, y, y, y no… había que molerla en casa, si quería sal molida, verla Que por eso existían los almideces esos, que no se los has visto tú. Venga, los almideces de, como de hierro, y, así, para hacerla como era te, te, te, te gordita, para hacerla fina. Todo esto es en plan de que, pero claro, como 104 años que tengo, imagínate las vueltas que ha dado esto, ya no existe para nada. Hoy fue muchos años hornera, pobrecita mía. Nos quedamos sin padre y luego ella hacía el horno porque era costumbre de... Por ejemplo, la que llevaba el horno amasaba y llevaba, daban un pan grande. Cada, cada jornada, cada persona que hacía la hecha daba un pan. Luego mi madre pues vendía pan, de, como lo son, sobraba como lógico, porque claro, todas lo hacían así, llevar la masa y y hornar, meterla al horno, al quedarse viuda pobrecita, pues, tuvo que luchar mucho. Y la vida es él cuando podía estar bien. <risa> Temor. lo nos llevaba así. Tres años lo llevamos, y un año con el velo. Cada vez que salíamos a la calle, el velo, un velo que hay de luto que llaman, muy tupido. Y mi hermana y yo, que, que nos llevamos dos años, éramos jóvenes las dos, tú fíjate, pues cada vez que salíamos a la calle, el velo, cada vez que salíamos a la calle, se hacían veíleos así, como... Nos íbamos fuera para no oír ni siquiera la música. Era, era... aparte que lo llevaba dentro, porque yo lo de mi padre, bueno, fue horrible. Luego lo de la madre ya no sé si está más hecha o qué. Pero lo de mi padre es que es que no lo, no lo podía superar. Pues era, éramos chicas y chicos, todos juntos. Lo que sí me acuerdo, que el maestro, cuando nos reñía, en vez de reñir, tenía unas gomas, que eran dos gomas o tres. Y te la mano, por cualquier cosa que hiciéramos. Y claro, la mano hacías así, entonces se iba se si lo hicieran ahora, madre mía. Se le lleva agarrotados contigo. Allá, con las gomas aquellas, dándote. ¿Y, y tú sabes lo que es? Por la mano. Y te que te den, por la mano. Pues así. así nos trataban. Los estudios primarios de. Ya ni me acuerdo, pero aprender a leer, a escribir. Eh, todo muy fácil. Para lo que soy. Pues había un niño de, cuatro, de cinco años. Y jugábamos a todo, al gorro. Aquí las cogidas de la mano. Y, y, y, y se escapaba una y luego se escapaba la otra. ¿Sabes lo que es eso? Pues jugábamos a esto más que nada, yo creo, cuando éramos niñas. Luego ya de mayores, pues ya es diferente, pero cuando era que íbamos a la escuela, pues luego al corro. Venían de fuera, de Madrid, eso que tenía mi madre y tenía a su hermano en Madrid, y, y, y nos traían muñecas y eso. Y luego les hacíamos vestiditos y cosas de esas, eran de cartón o no sé, que eran grandes, pero bueno, para nosotras era una joya. Ahora, pues ahora, fíjate tú, ya no existe eso. Eh, si te venden unas muñecas de estas que valen un dineral. En el pueblo había Yo era mi amiga de la hermana del cura, que estaba con, vivía con su hermana. Y la hermana esta nos enseñaba a coser, a cortar, porque era Sabía ella de corte y, de, y allí nos hacíamos muchas cosas. Íbamos chicas como yo. Estábamos y nos enseñaba todo eso. Toda la guerra la pasé allí. Fui a pasar unos días y me quedé allí. Y mi familia en un lado y yo en otro. Tres años. Toda la guerra. Por la Cruz Roja una vez mandé. Hace poco vi la foto. Una foto por la Cruz Roja. Bueno, fue el 18 de julio. Fue horrible. Y en Barcelona, ¿sabes qué pasa? Que como hay muchas fábricas en Barcelona, pues luego las fábricas se dedicaron a hacer cosas de para la guerra. Y en los bombardeos eran diarios diarios los bombardeos de noche y de día, de noche y de día. Y fue horrible, la guerra fue horrible. Yo lo pasé bien porque vi con unos señores que estuve con ellos y me cogieron como si fuera familia y lo pasé bien porque lo pasamos mal todos. Pero me detenían como si fuera familia y, y hasta tuvieron un niño. Fui madrina del niño. Nos fuimos a La Roca, un pueblo. Y allí, no, no, él era dentista, no nos daban más que... Bueno, allí comíamos nabos, porque comida nada. Solo los... Allí lo llamaban los payeses. Pero comprar no podías comprar nada. Tenías dinero, pero yo misma todo mi afán guardar dinero para dárselo a mi madre. Y no me valieron ni cinco céntimos. Ni cinco céntimos. Porque no valía. Como ganó Franco, pues no valía. Pero las guerras, ser del bandido que seas, no tendría que haber guerras. Bueno, lo que pasa es que pasa como ahora, unos dicen una cosa y otros otra. Y los de allí decían una cosa los otros era otra. Fue horrible. Las guerras son horribles. Los aviones estaban todo el día bombardeando. Estaban todo el día. Y nos íbamos al metro de refugio. Y una chica joven, pues como era yo joven también, claro, cogí, no pases, no pases. Estábamos en el portal y ella cogió y quiso pasar al metro para meterse. Le cayó la bomba y allí la dejó. O sea que fíjate lo que he vivido. Pues a veces cuando hablan digo, la que puedo hablar soy yo, que he vivido todo, bueno, malo, regular. Cuando terminó la guerra, me esperaba mi familia como, madre mía, hicieron una fiesta a mi padre y todo, porque claro, tres años sin saber de mí, pensando que fui para unos días y, y quedarte allí. Pues que fui a decir, unos días quiero ir a Barcelona con otras que fueron y mira por dónde está ya la guerra y ya te quedas allí. Entonces, por la Cruz Roja, supieron una vez, una vez, en tres años y, y, y mi padre cuando volví, bueno, hizo una fiesta. Dejó la mejor sala que tenía para bailar, para todo, una fiesta grande, porque volvía. Mira, al camino de vuelta fuimos hasta Maranchón en un camión de soldados con el, con el jefe, que se portó muy bien. ¿eh? A mí me regaló un libro, que lo he leído muchas veces, Cuerpos de Almas. Me regaló ese libro. Y est estuvimos en Maranchón, tú que eres de por allí, sabes Maranchón, ¿no? Bueno, pues resulta que el dinero que teníamos no nos valía, porque como era de la otra zona, el dinero de la zona roja que llamaban, pues no valía para donde estaba Franco, la nacional. Allí nos tienes, íbamos cuatro todas que de ver los pueblos de allí. Vendiendo, que llevábamos toallas, llevábamos sábanas, cosas de lo de allí, pues mira, para, vendiendo por las casas para que nos dieran dinero para poder ir a Molina. Porque entonces ahora cogemos un coche, un taxi, pero entonces habíamos que el coche de línea. Y el dinero nuestro no valía ni nada. Y la gente somos muy malas, es ¿eh? porque si vendíamos una cosa y valía cuatro nos daban uno. Somos así y vendimos yo qué sé cuántas cosas, los cuatro que íbamos, pues vendiendo sábanas, toallas, lo que llevábamos. Y ya digo con ese dinero para el coche de línea para llegar a Molina. Luego en Molina ya estaba nuestra familia, mi padre y los otros, que eran también otras chicas que también les pilló como a mí. Y bueno, aquello fue la alegría más grande. Tú dirás, pero lo que vivimos, pues yo muchas veces digo, madre mía, si hubieras vivido lo que yo he vivido. Pero muchísima gente huye a Francia mucha gente, la mayoría. Como pues, los que perdieron se fueron, habían, se fueron y si no, pues claro, los hubieran apresado y matado. No, no, yo la política no he sido política nunca. Lo que pasa es que lo he pasado y lo he vivido. Y, y, y como lo he vivido, pues claro, tengo mis ideas y mis cosas. Mi primer amor fue uno de Molina de Aragón. Era un chico muy guapo, yo lo quería mucho. Él también me quería, pero era tan celoso, celoso, celoso que lo dejé. Porque no me dejaba vivir. Y lo dejé queriéndolo mucho. Queriéndolo mucho y llorando eché encima la cama y llorando como una tonta. Pero es que era celoso, celoso, no podía ni hablar con nadie. Y vamos, admiraba ese, cosas así, y dije, no, no puede ser. Y su padre ya era así también. Y luego ya es mi marido. Mi marido también está muy enamorado y también lo he creído mucho. Pues de un pueblo de alao es de un pueblo cercano. Y como íbamos a las fiestas, unos venían y íbamos, y fui a la fiesta y empezamos a bailar y, y bailar y bailar. Y luego él me escribió que se fue, como entonces estaba la guerra y no sé qué se tuvo que ir, y me escribió y luego, sí, y luego nos carteamos. Y luego como él hizo posiciones y entró en Barcelona en Correos, estaba en Reembolsos y Valores, y yo me fui a Barcelona también y allí nos casamos. Y allí se ha muerto él. Estuve en Trigo, la Casa Trigo. Tenían en Barcelona la fábrica que hacían los helados y la, estaba la fábrica arriba y abajo tenían tienda. Y yo estaba de dependienta con otra, otra que ha sido como una hermana para mí. Nos llevábamos como hermanos. Estábamos las dos en la tienda. Allí estuve muy bien. Barcelona estuve muy bien, muy bien. Hasta que me casé, claro, luego lo dejé. Pero yo en Barcelona Tenía muy buenas amigas, aún sigo teniendo algunas porque otras han muerto. Y allí lo hemos pasado muy bien, me pasa muy bien. Dependiente. Ellos tenían la fábrica, y había muchos empleados en la fábrica Frigo, porque entonces no había el como y, y no había las neveras de ahora. Teníamos colas y todo, los piezas y domingos, y venían a ayudarnos dos o tres, porque poníamos los helados con un hielo sintético. ponías las, Ya teníamos las cajas, poníamos el hielo, el helado y luego hielo encima. Y se aguantaba cinco o seis horas. No era como ahora que te, están las neveras, pero pues entonces eran las de hielo. Yo he vivido todo eso. Ahora ya ni tienen tienda. Y entonces tenían la fábrica y la tienda. Y tú no imaginas que teníamos unas colas los domingos y fiestas. Unas colas para comprar un helado y venían a ayudarnos dos personas más. Y otro para la caja. Y había colas. Además, es que teníamos una encarga, pero venía por la noche a recoger la recaudación y nada más. y Éramos nosotras, no las dueñas, pero que no mandaba nadie nosotras. La otra, la otra que estaba conmigo, esa llevaba desde los 11 años, había estado en la fábrica. Y ella ya pues era... Yo no, yo entré como dependienta Porque estuve antes en, en otro sitio que se llama Chocolatería Lezo, también muy, muy de lujo. Fíjate si sería de lujo, y cuando vinieron las nietas de Franco, vinieron allí a merendar. Y yo me fui a, a ver a mi madre y me puse mala. Y entonces... Estuve un año así que, que no fui a Barcelona y cuando volví mi puesto estaba ocupado, pero la misma encargada que me quería mucho me llevó a Trigo, que necesitaban una. Chocolate. Y ya hasta, hasta que me casé, estuve en Trigo. Pues estaba entre Rambla, Cataluña y Valmes, ¿Y lo en el centro. ¿Sabes quién venía allí mucho? Que los habréis oído, los samaranes. Yo conozco al samarán, al padre, la, al hijo, a las alisás, a toda esa gente los conozco. Bueno, los conocía. Venían a merendar allí cada tarde. Era la chocolatería y el Y ya lo de trigo fue de distinto. Yo luego fui a trigo y en trigo para mí ha sido lo mejor que he tenido. Porque estaba con esta, que éramos como hermanas, nos llevábamos como hermanas. Éramos como de, las dueñas, no, pero no mandaba nadie nosotras. Yo ya me quedé allí. Ya me coloqué allí, me quedé en esta chocolatería que te digo, y luego en trigo y y luego pues... Y ha sido todo, hasta ahora que he venido aquí. He estado ochenta años en Barcelona. Martina, ¿pudiste cotizar, ¿Pagaste la Seguridad Social? Sí, es lo que estoy viviendo. Porque mi marido, siendo de Correos y llevando el sitio que estaba, se lo daban en sobres y no, no, cuando entró Suárez dijo, pero bueno, estos hombres, no van a cobrar nada, porque no, no contestaban, o sea, no... Y, y me ha quedado una miseria. O sea, suerte que yo he trabajado y a mí sí me ha quedado, pero es nada. El Suárez fue el que, era él por un mes, no le pilló. Tuvo la desgracia de Que lo diga yo no está bien, pero... Que yo sepa, no he hecho nunca mal a nadie. Nunca. Y hacer bien he hecho bastante. Yo tenía una vecina que la pobre estaba muy enferma y tenía una hija que también estaba de estas que están inválidas. Iba yo siempre con ella a todos los médicos, a todos los sitios. Mi marido me decía, le parece a Teresa de Calcuta, porque le dejaba la comida según qué hora tenía que ir a los médicos, luego le daban cosas. Y él decía así, no, si tú vas a quitar el puesto a Teresa de Calcuta. Y, y para mí era, pues no sé, hacer bien siempre que he podido. Quizá eso también me ayuda a vivir más, tragona no he sido. Porque digo, comer no soy de comer mucho, nunca. A veces hemos ido a comer las amigas y yo casi siempre una de ellas que es muy comedora, pero es muy alta y es muy mujerona. Y digo, ay, te doy la mitad que yo no puedo con todo. Luego he tenido unas amigas muy buenas en Barcelona. Éramos una cuadrilla de, cinco, de seis, me parece que éramos. Nos llamaban las chicas de oro, porque íbamos a, a un restaurante que le el Salamanca. Íbamos cada semana a comer un día. Y ya nos pusieron las chicas de oro, porque. Cuando llamábamos para poner en mesa, nada más que dijéramos, una mesa para las chicas de oro. Nos pusieron porque entonces estaba de moda eso de las chicas de oro. Me ha gustado coser, y soy ya casada, y iba, y éramos socios, mi marido y yo, de un club y había una modista que venía cada ocho días y, y, y, bueno, pues, nos cortaba, probaba y me gustaba. Pues era como un club. mi marido le gustaba mucho el ajedrez. Iba allí todos los días a, a jugar al ajedrez. Éramos socios. Y yo iba cada ocho días a, a coser y a, que nos cortaban y probaba una amadista que venía. Y claro, era como éramos socios del de club, ya se pagaba, no sé lo que se pagaba, porque lo hacía mi marido. Se pagaba un tanto al año, al, no sé cómo iba eso, porque él es el que cuidaba, y después ya no ha ido. Alguna pelea, <risa> como todos, pero muy felices. Yo le pasa muy mal cuando él se ha ido. El mundo parece que se acababa para mí, pero no se acabó. Hacía Hace veinte y tantos años. Tuve un año muy mal, pasándolo muy mal. Me daba la doctora cosas. Y el tiempo lo cura todo, el tiempo, y es verdad que el tiempo lo cura todo. Porque yo lo que no dejé, que yo iba a gimnasia. Y venía de gimnasia, tiraba el bolso y me, me, en un sofá que tengo me ponía allí llorando y vengo a llorar y así. Porque ya no tener hijos lo pasas tú sola. Lo pasé muy mal, un año lo pasé muy mal, luego ya, pues claro, con mi hermana pero estoy muy feliz porque tengo... mi cuñado es un sol, ella es un sol, el sobrino, ¿sabéis cómo es? Me trae Martín. Me trae Martín. Ahora mismo estoy, digo, pero ¿a qué me lias a mí? Yo no sé, más de dos años. Yo vine a pasar un mes o dos con mi hermana, porque, claro, venía, ya venía con mi marido, pues luego venía sola y, y marcharme otra vez. Pero como vino eso del bicho este, pues ya no me fui y, y aquí estoy. Y ahora ya, ya estoy, ya me... Eh, mi sobrino ya me empadrona aquí todo, o sea que ya tengo que morir aquí, aunque me tienen que llevar allá. Ya le digo que... Es, las cenizas, para que no tengan que Porque yo allí tengo panteón con mi marido. Y claro, tengo que ir allí. Pero para hacerlo más fácil digo, bueno, las cenizas y luego me las echáis por encima y ya está. Ahora yo a los 20 años estuve en plaura Y solo tengo un pulmón desde entonces. Tenía 20 años. Un pulmón. Y he vivido 104 años. Pues si tengo los donos, sé eh, los que vivo. Cuando cumplí los 100 años, tuve, me hicieron una fiesta muy grande en Barcelona. Había más de 100 invitados. Y entonces yo todo lo que... Eso dije que no quería regalos. Y que los dieron a. lo que dieron, que lo recogieron, lo dieron todo para los niños. y Luego me mandaron así un cartón de grande con todos los negritos. Pues yo disfruté más con eso que el que me hubieran hecho regalos y regalos. Eso fue a los 100 años, que hice una fiesta muy grande. Vinieron todos los sobrinos, toda la familia, en un restaurante muy bueno que hay. Y, y bueno, pues, yo creo que nunca he hecho mal a nadie. He podido, si he podido hacer un bien, lo he hecho. Y me queda la satisfacción esa, porque cuando he tenido que ayudar a alguien, lo he ayudado.